Nosotros ahora vamos a buscar un tipo de conexión entre todo esto pero os voy a mostrar un vídeo. Este vídeo consiste de dos cosas distintas, tiene dos partes, en el vídeo está puesto todo seguido. El primero de estos vídeos es una entrevista a Paloma Gómez Borrero, la gente de España sabrá quién es, es una señora que llevó muchísimos años de corresponsal de Radio Televisión Española en el Vaticano. Yo les recuerdo que ya desde niño, siempre que había una entrevista o una noticia del Vaticano, ella era la que daba esta noticia. Y veremos que nos cuenta algo muy sorprendente. Es una entrevista extraída de Cuarto Milenio, ya sabéis, un programa que se hace en España sobre cosas de misterio y demás. Pero después de esto... Eh, vamos a ver cómo, sin detener el vídeo, nosotros vamos a seguir, vamos a ver cómo después se habla sobre extraterrestres en el mismo vídeo. Vamos a hacer, quizás, quizás sí que haremos un, un pequeño detenimiento para comentar el vídeo de Paloma Gómez Borrero, porque creo que os va a sorprender. ¿Sabéis? Es una señora que goza de, de ser una... Una persona que dice las cosas muy claras, pero que en ningún momento nadie esperaba, hasta hace un tiempo en que ella manifestó todo esto, que algo extraño sucedía también relacionado con el Vaticano. Cuando hablo de algo extraño, ya me estáis entendiendo de qué hablo, ¿no? De cuestiones realmente satánicas. Pues bien, eh, vamos a ver todo esto porque no tiene desperdicio. Pues eh, sí, me parece que puedo contarte algo. Y si yo te digo, por ejemplo, después uno de tantos viajes, 104 viajes, me decía, ¿no? 104 viajes con Juan Pablo II. Y ahora parece que son 6 con Benedicto XVI. Con Paloma podríamos hablar del de Archivo Vaticano, historias de los papas, el enigma de Fátima, tantas y tantas cosas. Pero hemos elegido una que, fíjate, curioso, Paloma, mucha gente nos ha preguntado porque sabía algo, había, te habían oído contarlo en alguna ocasión. Vamos a contar quizás, yo no sé si. La carrera cruz, una historia incluso mucho más dramática, Paloma, por lo menos esta sí que daba susto. La que vamos a contar después en unos minutos, ¿no? ¿Te refieres a... al maligno? Al maligno. Pues, esta... sí, es más inquietante. Bueno, pues vamos a contarla aquí en unos minutos. Paloma que ha estado tantos años en el Vaticano, que lo conoce... Palmo a palmo, de conocer lo que se respira en cada esquina, cada historia, quizá cada archivo secreto que nosotros lo que ya había preguntado. Otros momentos, que empiezan el día que le hago una entrevista al demonólogo del Vaticano, que se llama Monseñor Corrado Gallucci, que ha escrito muchísimos libros, incluso traducidos a muchos idiomas. No me cuentes más, por No me cuentes más, por favor. Del del Vaticano y de una experiencia de la gran periodista, Paloma Gómez Correo, aquí en Cuarto de Hablamos de Borlogalucci y a mí me gustaría antes que le presentás una persona, de un demonólogo. Demonólogo. Un demonólogo es una persona que estudia eh, la influencia, el poder, eh, la forma, digamos, que a lo largo, desde la época de Cristo, a Cristo se le, se le presenta el para atenderle, y se llama demonólogos, es decir, expertos en demonología. Y yo tenía que hacerle una entrevista que me pidieron, eh, entonces yo me fui a su casa para hacerle la entrevista, que fue muy larga, dos horas, con lo cual haceron dos cintas de una hora cada una, porque grabé, mientras él hablaba, yo mmm, tomaba notas para luego saber qué punto de la cinta me interesaba pasarla luego a la radio. ¿Cómo era el lugar de entrevista? Y en su casa. me imagino llena de libros de los y, y todos los libros que son un poco inquietantes. Claro, un yo amor, me acuerdo el, el, fotógrafo, tiempo, el fotógrafo, porque le he hecho varias entrevistas a, a Museo Malducci, y me acuerdo una vez que fui para una revista que me habían pedido, y llevé a un fotógrafo, y el fotógrafo entró en la biblioteca, y a los dos o tres minutos salió porque estaba sintiéndose mal. Y decía, yo noto algo, que no puedo estar aquí, que no puedo estar aquí. Hizo unas fotos, pero no hizo todas las que quería porque él empezó a encontrarse. Mmm, ya había algo raro que no, que no podía resistir. Claro, lo haríamos, imagino, con siglos algunos de ellos? Sí, ya, él, bueno, él, ya te digo, él tenía un crucifijo encima de la mesa, él me dijo, eso sí, dice de alguna manera, el marido prefiere que nadie crea en él y, y de esa manera, pues es más fácil poder influir, ¿no? Y me acuerdo que me marché un poco impresionada de todas las cosas que había contado y puse todo en una visita que tengo en el despacho mío que es donde tengo el trabajo urgente, decir, de un día a otro o así dijo dije, bueno, mañana me volveré a las dos horas y de, de Era de noche la mañana, ¿no? Era así, cuando yo dejó, esto era tarde por la tarde y pensé, mañana, pero era de noche las nueve de la noche o si sea, serían, no diez de la noche yo estaba en, en, en mi mesa de despacho lo otro lo había dejado en esa mesita y mmm, la, tengo mi, mi despacho, tiene una ventana grandísima que da un balcón terraza y luego una librería que cubre completamente toda la pared en frente a la mesa, pero completamente. No llega hasta el techo, pero llega de pared a pared. Y cuando estaba, que era noviembre, recuerdo, era primero de noviembre, tenía la ventana un poco abierta. Y eran, pues sí, serían las nueve y media de la noche. Habíamos cenado, cenamos en Italia antes que en España. Y, y, y de repente entra un pájaro. O se ha dicho que sí, un cuervo, porque yo recuerdo solo un pájaro negro que entra y sobrevolando por toda la habitación, va dándose golpes y dejándole todo manchado de sangre. Y llamé a todos los de casa, me dije, vení, vení que hay un pájaro herido. Y le curamos, porque yo pensé, este está desangrando, este pájaro se mueve. Y al final, después de darme, dejarme, de, de manera como si hubiera hecho un asesino en casa, se queda encima de, de la librería. Buscamos incluso una escalera, porque es, un, digamos que es una librería que tiene como ocho estanterías, o sea, es bastante alta. Y vino mi hijo con la escalera, se subió y, y estaba el pájaro allí colocado encima. Pero cuando lo va a coger, se mete por detrás tan estrecho que es prácticamente lo que es un zócalo, lo que no apoya en la pared. Y se mete por allí, en vertical, y dijimos, pero bueno, este pájaro está loco, vamos, este pájaro ahí no lo podemos sacar. No cabía ni la escoba, porque buscamos la escoba y todo lo así, ¿sí? ¿le podemos ayudar, no? Nada y nada. Y se acabó la historia y le digo a la chica de casa, digo, por favor, Rosario, digo, trae la caña de, del portero, de, ¿al portero tiene una caña? A ver si... Así puede entrar y sacamos yo, porque va a haber un nido de hormigas, va a oler, qué sé yo. Desde luego muerto, pensé sí, que estaría muerto. Nunca, allí no había O sea, pasamos toda esa caña por un lado y otro todo, y no, no había pájaro, no había nada. No había nada, pasábamos la, la caña, y digo, bueno, pues, pues ahí sí. esa la realidad. Y entonces me llama, era Luis de Longo para que me hiciera la entrevista, y me dice, Luis, dice, ¿Hiciste la entrevista? Me llama. Y digo, sí, pero mira, me ha pasado de todo. Y, pero ahora no te preocupes, que como fue anoche esto, ahora por la mañana yo recojo todo y te, mañana ya tienes los cortes y todo el... Voy a coger lo que tengo encima de esa mesita y me encuentro que el magnetofón... roto. No estaban las, las cintas. cintas, no estaba el blog de notas y no estaban las fotocopias. Ahí no que había entrado ha nada y todo, y el magnetofón roto. roto, roto un, un gancho extraño, porque no le había tocado nadie. Al no, que no había habido nadie, de ahí nos fuimos todos a acostar. Y... Claro, ah, pues es que fue el propio pasado de un golpe, que ya seguía... No, vamos, es ¿eh? que se llevan el pico los también de Rayaldo, no, vamos, no. Y, y entonces yo busqué, hasta me voy todas las cintas que tenía en el archivo, digo, que no, la de todas las cintas es el título opuesto de lo que es. Pero bueno, yo ya, ya estaba desesperada de y buscando ¿Qué, qué ha pasado aquí. Y entonces eh, fui en, a la librería vaticana a, y le dije a Don Beledi, eh, digo, ¿tienes usted el libro de, de Monsignor D'Arducci? Existe el diablo y cómo identificarlo. Dice: ha oh, tenía una copia, ya tenía hasta 11. hace una hora que ha venido un señor y se ha comprado. Pues simple ¿sí que todo se ha pasado. Bueno, mmm, valía el artículo y por lo visto todos los números de, ese, de esa revista que se mandaron para los, uh, los que estaban abogados, no ninguno. Y al cabo de dos años, en noviembre, no te sé decir si fue el mismo día, soy así, porque es que no lo recuerdo. Pero no, en el mismo sitio aparecieron las cintas encima, las fotocopias y, sí. y el blog de notas. Sí. Ya no me servían para nada. Entonces sí que yo fui a hacer una testada de lucha, como te digo, que era con el fotógrafo. Y entonces sí que se lo dije, como señor, yo, yo hubiera llamado porque me pasó este. Dice, ya le dije a usted que sería difícil, que, que te pondría muchas, Muchos obstáculos para que usted pudiera trabajar. Y, y, y, eso, y eso sí. ¿Y cómo reflexionas sobre eso, Paloma, tiempo después, como periodista, como persona Yo sí que a... pensé que de alguna manera no quería que yo, que yo hablara o contara y quería quizás atemorizarme de alguna forma. Pero no. no, no, Pero no pues la es difícil atemorizar a Paloma. Mm. Yo fue una cosa, yo, una cosa instintiva que tuve. Fue como una, alguien puede más, O sea, yo tuve esa sensación, a ver quién puede más. Y dije, tú conmigo vamos a ¿Y ¿Y te que has escribir sobre diablo. Yo creo que no. Yo creo que no. Lo que yo me había dicho, yo creo que muy pocas veces lo he contado, es que dos años después, porque eso sí que a mí me inquieta. Paloma, ante todo gracias por, por estos minutos y gracias por, por tu labor, con ese entusiasmo, con esa pasión que llega a todo el mundo y que hoy nos hemos recogido un poquito. Pues acá tú Gracias, Paloma. Bien, pues creo que esta entrevista, que ya tiene un tiempo, como veis, ya que ella hablaba en los tiempos aún de Benedicto XVI, nos muestra cómo precisamente lo que está sucediendo en el Vaticano y por parte muy concretamente de la gente que se dedica teóricamente a asuntos demoniólogos, pero que en cambio parece ser que participan más que no ir en contra, dados los resultados, es obvio. Nos debería hacer pensar y mucho. ¿Sabéis este tipo de experiencias que a veces suenan tan extrañas cuando a alguien se le pueden contar? Son cosas que van sucediendo. Ya sabéis que yo he vivido varias experiencias y, y no soy el único. Ha habido muchas personas que han tenido distintos encuentros con situaciones un tanto diabólicas, por no decirlo mucho diabólicas. ¿Por qué os he puesto esta entrevista? Bueno, primero de todo comentaros, habéis visto que aparecían unos subtítulos en medio, cuando se paraban las imágenes, eran unos comentarios de la persona que ha hecho este vídeo, no, no los he puesto yo. Pero os he puesto estas imágenes para hacer un poco de recap recapitulización, de darnos cuenta de que cuando hay cosas extrañas que suceden, de estos modos tan claros como lo que nos ha explicado Paloma Gómez Borrero, no se trata de cuestiones de extraterrestres, sino que se trata de demonios directamente. Lo que ahora vais a ver en el siguiente vídeo, es la continuación, de hecho, del mismo, nos va a tratar el tema sobre extraterrestres y jesuitas. Y diréis, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con otra? Nosotros nos hemos encargado de demostrar durante todas estas conferencias, tanto de Puertas Dimensionales como de la elección del Papa Francisco, Cómo lo que está moviendo el Vaticano por detrás no es nada más ni nada menos que el mismísimo Satanás. Y todo lo relacionado con asuntos de extraterrestres que nos visitan, teóricamente, pues es más de lo mismo. Y que se nos intenta confundir.